Cuando se va la luz en tu casa, <risa> Jesucristo, el MOTO Bueno, a ver, silencio, silencio. Que les he dicho que cuando se va la luz, que no griten que nada les va a salir. Ay, ¿qué es eso? Hoy no, señor espíritu, porque hoy estamos cansados. Gracias, Ricardo, pásame la candela. Listo, listo, aquí estamos. Si sí, prendió, no, está porque. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hijo de madre, ya, ya, ya, ya puse la linterna. <risa> Ve, Ricardo, vaya, fíjese si a la vecina también se la acordaron. Ok, ok. Pero por un huequito. Pero por un huequito, Ricardo, van a pensar que somos unos chismosos. Ay, perdón, perdón, ya, ya. ya Mami, pero si sí lo somos. Cállese, protón, sí, cágame el favor. Mami, no, la vecina sí tiene. Ay, es que esta ya me la conozco. Yo esto es su papá. Que su papá no da ya ni un 5 para apagar la luz. Es que me va a escuchar. Me va a escuchar.